Bienvenidos a los sorteos de Lotería Electrónica. Muy buenas tardes Puerto Rico, les saluda José Figueroa, todos sean bienvenidos a los sorteos de Lotería Electrónica para hoy, sábado 6 de agosto del 2022, donde estaremos celebrando los sorteos de Pega 2, Pega 3, Pega 4, los mismos serán certificados por la auditora Nelly Sánchez de la firma Auditores Aquino de Córdoba Alfarán Company. ...y supervisado por el personal de seguridad de la Lotería Electrónica aquí en el estudio. Para hoy sábado, bien importante, el Powerball tiene un premio de 20 millones de dólares. Recuerda que para ganar debes jugar. Si no juegas, no ganas y no te pegas. Pero esto no termina ahí. Para el próximo lunes, Loto Cash cuenta con un premio de 580 mil dólares... ...y la doble revancha tiene un premio de 255 mil dólares. Así que también importante...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 Por estas oportunidades y mucho más, yo soy lotería. De esta manera, damos comienzo a los sorteos de la tarde de hoy. Comenzamos con el sorteo de Pega 2. Mucha suerte para todos. Adelante. Primer número. 8. Segundo número. 4. Los números ganadores en el Pega 2 son 8-4. Repito, 8-4, el 84. Continuamos ahora con el sorteo de Pega 3. Nuevamente, mucha suerte para todos. Adelante con el sorteo. Primer número.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 Tercer número, 8 y el cuarto y último número que completa el sorteo de Pega 4 para la tarde de hoy es el 0. Los números ganadores en el Pega 4 son 1, 9, 8, 19, 80. Muchas felicidades a todos los ganadores en los sorteos de la tarde de hoy. Para más información. Entra a nuestra página web loteriasdepuertorrico.pr.gov Nuevamente, gracias por recibirnos en sus hogares Esperamos que sigan disfrutando de este maravilloso sábado Nos vemos en el sorteo de esta noche a las 9 Que tengan todos excelente tarde Gracias por sintonizar los sorteos de la Lotería Electrónica de nuestra programación por WIPR TV San Juan WIPM TV Mayagüez y WSTETV San Juan Ponce Mayagüez Bueno, ya ustedes saben, están disfrutando y compartiendo de la producción Amor, perdóname Esta producción, aunque se vio en el 1968 realmente se filma en el 1967. Y yo, como tengo el doctor Víctor sí. Federico Torres aquí, que es el biógrafo oficial, porque no creo que vayan a haber muchas biografías de Marta Romero en la calle, no, no, no, no. y dentro de las pocas entrevistas que él concede, me siento afortunado de poder contar con él, porque como dicen por ahí, me gusta saber las cosas de primera mano. Víctor, en tu biografía... Uh -huh. Se habla de amor, perdóname. Por supuesto, de, de hecho verdad. Se, se habla de todo.